Ahí está, viste. Estaba viendo cualquier cosa. Che, bueno, les quiero decir algo. Le voy a ofrecer a Luca pasar unas horas en la habitación. ¡Epa! Que tengan sexo en la casa, si quieren. Muy claro. bien. Claro. Como... Claro, lo vemos en Pluto. Ahora todos a Pluto. Ya viene Luca, ya ingresa. Antes de eso, en multitravel.com, reservado.